Este es el sendero del diario vivir que recorre nuestro amigo Trinidad. Estamos viviendo en primera persona todo este recorrido de nuestro amigo y profesor Trinidad alias Soplidito. Allá abajo. Ahí lleva su maleta donde lleva sus trajes de artista. Uh. Se escapa a caer uno aquí en estos senderos eh, eh, eh. Vamos camino a la escuela Tierra Fértil Cooperativa Tierra Fértil Aquí se ve una Donde da su clase El profesor Si no llevaba ninguna maleta. ¿Qué <risa> me escapó acá caer? pero así, también son los que recorren muchos de los alumnos salvadoreños a lo ancho y largo de nuestro terruño. Ahorita vamos caminando prácticamente en medio del capital de una finca. Ahí viene también nuestra compañera, nuestra anfitriona, ya que ella fue la que nos invitó a este paseo. ¿Habéis estas 40 minutos, caminamos, va? Va. Uh -huh. en La calle principal del cantón. ¿Cómo es que se llama el cantón? Ah, el cantón terrafante. Ya. Yeah. Okay. No, no, no, no, ¿Eh? Es bonito mencionar el cariño con el que reciben al profesor al llegar a la escuela los perritos mascotas también de los Hola, su servidor Douglas Pacheco nuevamente hoy Dentro de la dirección de lo que es la Escuela Tierra Fértil, ubicada en el cantón Zacatal, Caserío Tierra Fértil. Y me encuentro en compañía del director principal y unidocente de esta institución. Ahorita se los presento. Solamente vamos a dar una pequeña introducción desde historia, ¿verdad? Documentación sobre todas las gestiones que él y la comunidad han hecho acá. Así que lo tengo en palabras del propio director Trinidad, eh, director y unidocente, ¿verdad? Dígame con sus palabras, váyame describiendo cómo está la, la, la situación. Un saludo muy especial a la... Noble... Si quiere, quítese la mascarilla para que... Un, un saludo muy especial a la noble audiencia de este canal. Estamos en estos momentos en el Centro Escolar Cooperativa Tierra Fértil, ubicado en Cantón zacatal caserío Tierra Fértil. Esto es del municipio de Cuataqueque, departamento de Santa Ana. Y es un agrado pues, que nos, nos visiten personas como la que me está entrevistando, porque es la única forma como tal vez nos pueden escuchar. Esta escuela, como ven ustedes aquí, está este documento, es cuando se oficializó eh, la creación de esta escuela, que a partir, fue en el año 1997. A partir del 1 de noviembre de 1997 salió ya el acuerdo de la estabilización de esta escuela, gracias pues, de que están en esta comunidad está organizada por personas de aquellos tiempos ¿verdad? que estuvieron en, en el enfrentamiento eh, que todos conocemos. Entonces estas personas no son oriundas de este lugar, sino que vienen de otros lugares donde hubieron las grandes, que llamaban las, lugares donde hubieron las grandes matanzas. Las masacres. Las masacres. Entonces, una persona altruista de, de, de Estados Unidos, verán, el famoso Kukui. No me recuerdo el nombre de esa persona, ¿verdad? Este, él fue el que organizó en Estados Unidos una ayuda y compraron estas propiedades. Él le donó todos los terrenos. Y le construyó casas a todas las personas que iban a, a vivir en este lugar. Vienen de, de la zona de, de, de donde estuvieron los grandes, el gran conflicto. Entonces, ellos prácticamente tenían niños y necesitaban que estos fueran atendidos para su educación. No tenían medios como hacer las cosas, pero con la ayuda de ellos el, construyeron esta escuela. Bueno, la no, no, todos los padres de la familia vinieron a construir la escuela. Prácticamente... Educación, no participaban en esto porque tal vez no tenían interés a la educación. Nos dijeron que después, pues, posteriormente, que la escuela necesitaba. Eh, yo vine a este, a este lugar en el año 2013, no había energía eléctrica. Gestioné y la ayuda la obtuve de la alcaldía municipal de Guantepeque. Eh, en el año 2014, ya la escuela contaba con energía eléctrica. El, la parte de arriba del cielo, las láminas, la fue inservible. Gestioné también y ahora todo es una belleza, como está, de, eh, todo está bien cubierto. Pero también las áreas que circundan el local, pues prácticamente están en mal estado porque no tenemos los medios, no tenemos los fondos, ni tenemos la ayuda que hemos estado pidiendo. Se me dijo pues, de que no se podía ayudar a la escuela porque no pertenecía a, al Ministerio de Educación el terreno de la escuela. Con un poco de valentía me enfrenté a los señores de la directiva de la, de la cooperativa Tierra Fértil y usted sabe que cuesta convencer a las personas que prácticamente no tienen eh, un dominio personal con respecto a la educación. Bueno, eh, tuvimos un pequeño problema técnico en la entrevista, pero vamos a dejar hasta allí ese fragmento para luego presentar eh, la continuación de esta conversación que tuvimos con el director y unicente eh, Trinidad de esta escuela Tierra Fértil. Así que nos vemos en la próxima. Eh, siguen dos eh, entrevistas más con referente a esta bonita escuela que le ha costado únicamente a la comunidad y a este artista profesor y director. Saludos, compartan el video y suscríbanse al canal. Nos vemos.